Cruz de Caravaca. La devoción a esta cruz se extendió desde el año 1232 en el pueblo de Caravaca de la Cruz en Murcia, donde apareció en el castillo de Alcázar. Desde entonces ha sido objeto de culto y veneración en todo el mundo. Representa la muerte y la resurrección de Cristo y es custodiada por dos ángeles. Se piensa que tiene un poder incalculable, por lo que se utiliza en varios ritos religiosos actualmente como protección contra el mal y para pedir ayuda celestial. Colgada en el cuello se le atribuyen poderes mágicos y milagrosos. Es recomendable que sea bendecida por un sacerdote o en su defecto sumergida en agua bendita para potencializar sus poderes. Síguenos para más tips en Soy Equilibra.